Día. Ah, Buenos días. Parece que va a sacar el equipo de Salam Ávila. ¿Eso está bien? Esto. ¿Eso está bien? Eso es el marcador. No, ah, vale, vale, pues no, ¡Oh, macho! ¿Cómo se la ha currado el pinche? Y a la cámara viene nuestro técnico Cristian, que se va a encargar de eh, todo el partido de que no nos perdamos ninguna jugada. ¡Vamos, Ávila! ¡Salam Ávila! Bueno, es Ávila. ¡Ávila Salamanca! Que se acerquen, que va a sacar Ávila. Porque ese que... Ahí estamos. Ahí está. Por ahí viene nuestro secretario. Ah, nuestro secretario, que también le vamos a pedir que diga unas palabras. Señor secretario, venga por aquí un momento. No, que ya y ahí saca Ávila patada alta. La recepciona muy bien el equipo del BRAC. Y parece que ha habido a Van. El árbitro da ventaja y pita. Es una pena que tengamos el vestuario, no hemos podido ver la jugada in situ, pero bueno, no pasa nada. Nos hacemos una para, pequeña... Para Ávila Salamanca. Introducirá a Ávila. Eh, Mele han pedido. Sí, sí. ha sido Melé. vamos. La primera Mele del partido. Juan Carlos, en este momento que se nos une a nosotros, ¿algo que decir sobre este bonito día de rugby? Sí, que vamos a disfrutarlo. Ya hemos quitado las nubes, ahora vamos a quitar el aire... Y me parece interesante la labor que están haciendo los chicos en el campo, porque ya llevamos un rato y todavía mantenemos el marcador a cero en contra. Muy bien. <ríe> me encanta ese optimismo, di que sí, Juan Carlos. Allá va la primera melee, introducirá a Ávila. Ávila. Vamos a decir Ávila al resto de la de retransmisión, porque si no va sí. a ser un lío. Mauro. Eh, sale visto, el 8 sale jugando. El 8. Bien, bien. Eh, Defendemos, ¿no? no, no la roban. Una buena repercusión repercus de, del black. Transición Pase. Madre mía, qué buenos pases. Buena, buena, buena jugada. Eh, si no vamos a creemos, poder si no eso, qué, buena qué buena continuidad. Qué buena continuidad. Llegan Madre hasta el final. Dios. Y primer ensayo del partido. Mía, eso de Ahí. no lo hacemos ni de coña. Hay esa que placar, esa continuidad ...tenemos que aprender mucho. Es que es una falta de educación... ...venir a casa de otro y hacer eso a la primera no puede ser. Bueno, nuestros chicos lo han intentado... ...pero bueno, han salido un poco dormidos... ...pero seguro que ahora se despiertan, no pasa nada. Necesitamos manos de topo del equipo contrario. La verdad es que el Braca ha hecho una bonita transición... ...fue un buen placaje al número 8... ...que salía jugando de la melé, le placaron... Robaron la pelota y luego han ido la transición desde una banda casi hasta la otra hasta no, conseguir el ensayo. No ha sido, no ha sido conversión. No, Esperemos que esto no sea un jarro de agua fría para Ávila y salgan con, la, con, con buen espíritu y que esto no les afecte. Eso es. Vamos Ávila, no pasa nada. Acabamos de empezar el partido. Venga, va, chicos. Habéis fijado en...? Las equipaciones tan bonitas que lleva el equipo de Ávila, ¿no? Sí, sí. Son las, son... son las históricas. Son las A ver, están jugando con la camisa histórica del de, de Ávila Rugby Club. Igual que está la clásica de los All Black, está la clásica del Ávila Rugby Club. Sí, esta camisa fue, se compró en, fue la primera equipación que se compró en los años... Pues yo creo que hace como unos nueve años. Y fue cuando conseguimos la, la, las primeras... Eh, patrocinios y lo destinamos para tener una equipación. Madre mía, se está yendo. Se está yendo, la, no puede ser, hay que mejorar un poco esa presión, esos placajes, que un tío pueda correr 20 metros. Sí, que, Venga Ávila, abajo. abajo, abajo. abajo. Bueno, está bueno está segundo ensayo para el Brac esperemos que no haya conversión. ¡No pasa nada! ¡Venga chicos, no pasa nada! Eh, a ver, se nota también que en el BRAC, eh, o sea que en el Ávila Salamanca pues, son dos clubes diferentes que intentan entrenar juntos lo que pueden, pero a ver, no se conocen tan bien como puede ser el BRAC que entrenan todos los días juntos, se conocen desde hace un montón de tiempo, de categorías inferiores y entonces claro, es normal, pero no pasa nada, esto es rugby y en el rugby hay que tener siempre la cabeza muy alta Exacto, eh, hay que intentar, sabes... Mejor tener ese pelín de, de, de, de, de intensidad para aplacarles abajo y llegar al primer placaje para que no den esa continuidad. Eso es, sobre todo eso, el primer placaje a hacerle dentro de lo legal, pero a hacerle fuerte y que no, que no puedan pasar. Y entonces ahí cortamos la continuidad y ahí ya puede ser otro partido. Porque también se ve que los chicos de Salamanca Ávila tienen buen físico y que cuando puedan, cuando tengan la pelota y puedan correr, lo van a hacer muy bien. Bien. Patada corta esta vez, vamos a subir, Venga, dos, por lo menos muy dos, bien, eh, buen placaje eh, ahora, ese placaje eso es, el, placaje. el Blar defiende bien, abre hacia la derecha, Tienen que bascular continuidad, más. Tienen buen placaje, que bascular un más. Un más. se va, se va, ah. Ay, ha, sido, ha sido un buen placaje el primero y hasta el final no se dan por vencidos, pero bueno. Bueno, a a abren, abren, a la mano muy rápido. Sí. Entonces yo creo que deberían de bascular. Hacer el, el balance defensivo más rápido, ¿verdad? Sí. No, que cuando, eh, cuando ya este, cuando vayan a abrir ya tener correr a la, a la otra banda, sabes, sobre todo el tema de ayuda de los, pues mejor de los flankers, sabes, para frenar eso. Sí, tienen que intentar buscar una solución porque está siendo un agujero muy grande, es el lado del campo. Los tres ensayos han venido por él. Aunque este ha conseguido posarla debajo de palos, ha internado por aquel lado. Ahora sí que convierte. Peter, ¿estás cambiando el marcador? Vale, pues el marcador, aunque en la retransmisión aparece 0-0. Son 12-0. Son 12-0. Pues poner 12-0? Ah, sí, tres ensayos. Serían 17. 17-0. Bueno, el resultado nos da igual. Si fuéramos ganando nosotros más, pero como vamos perdiendo, no bueno, para También hay que decir que es muy fácil verlo desde aquí y luego estar en el campo e intentar hacer lo que le estamos diciendo. Los chicos están poniendo todo de su parte. Son son, son guerreros. Joder, tienen que, que, que estar ahí en esa lucha y, y a ver si a ver si tienen un pelín de suerte. Cogen un par de jugadas y se vienen arriba. Ahí. Buen placaje ahora. La pierde el Rack, la cogen... Posala, Bien, defender deber, la deber, pelota, deber, eso deber, es. Deber, eso, ahí, ahí, ahí. Tranquilidad. Eso, eso es lo que yo te estoy diciendo. Ahí estamos, Abelá. Tú choca, choca. Choca. A intenta velar. robar. No, no, Está se... metiendo las manos, puede ser. a meter las manos. Capitado. Sí, no, castigo? Ah, golpe, castigo. Mele. Qué se escucha eso, rosa. Eh? Sí. Va a haber Melee, introducirá Ávila. Ha sido una jugada así un poco... Podría haber pintado un poco de retenido al jugador de Ávila... Al jugador del Ras ha caído luego la pelota, pero bueno. Hay que destacar el linier que tenemos ahí. Le llaman el guapísimo. Sí, Entonces, sí. gracias por su aportación al, al partido de hoy al guapo. Ahí está muy muy concentrado nuestro linier. La Melé introduce Ávila. Ahí, Venga, Parece que las Melé son pastadas, ¿verdad? Pues no se ha visto mucho empuje. Ahí se ha caído la un poco, pelota. Un poco de nervios. No pasa nada. No pasa Venga, nada. aumentamos el subir. A Venga, hay que Y la eso. presión a tiene que haber más. Bien, Angie ahí, intenta es ese placaje bien. subiendo muy bien, Angie. Muy bien. Hay que placar abajo. Ahora Angie placa al jugador. Perfecto, muy bien, Angie. Muy bien, muy bien. El brack abre hasta la banda. Hay que llegar a la banda a cubrir ese hueco. Vuelve hacia adentro. Hasta el final. Que no, plaque por ahí. Bueno, ha intentado pulsar bajo palo, no lo ha conseguido. Bueno, eh, parece que vamos mejorando un poco la defensa poco a poco. Es un partido difícil, eh, hay que recordar que el Brack es un equipo de primera categoría que está disputando división de honor, que tiene categorías inferiores en todas las... o sea, tiene equipos en las categorías inferiores en todas, y entonces claro, pues, es un... y duros. Entonces, bueno, es normal, en el rugby hay que plantar cara hasta el final y no pasa nada. Y el Ávila va a tener sus oportunidades para hacer sus jugadas, para intentar hacer sus ensayos, yo estoy seguro. La conversión es fallida. Así que Ávila ahora pondrá la, la pelota en juego desde el centro del campo. Y esperemos que un poquito más de intensidad al placar. Esa primera jugada hay que intentar llegar rápido. Placar, que no haya continuidad por su parte. Así que... Pero bueno, lo importante en estos partidos es que los chavales cojan experiencia. Que se lo pasen bien. Ahí está el guapísimo, haciendo señas. Así que vamos a por ellos, Ávila. Venga, la carrera fuerte, eso es. Patada esta vez más profunda en el campo, la recepciona muy bien el Brack. Abre, ahí hay un pequeño lío, parece que había más ventaja para Ávila. No la quiere Ávila la ventaja, así que será melee introducida por el equipo de Ávila. A ver si esta melee nos vamos a fijar un poco más, yo creo que están siendo pactadas, ahora nos fijaremos más. Entonces supuestamente si son pactadas no habrá problema en la transmisión, la sacará Ávila y a ver qué, qué jugadas se plantean. Los tres cuartos están marcando el jugador que se pongan en profundidad. Así que vamos a ver. Sí. Vamos a fijarnos en la melea, a ver si son pactadas o no. Yo creo que antes me ha dado la sensación que sí. Hay un primer choque, pero luego no la disputan, yo creo. Efectivamente, no son meles pactadas. Es una cosa normal en el rugby. Bien, el 21 hay que ayudarle, hay que protegerle. Se tira por encima. La pierde el rag. Nos tenemos... O sea, la pierde Ávila. Hay que posicionarse en defensa. Lo intentan pegado a la... A la Angie placa, hay que recolocarse, abren hacia la derecha de la agrupación, vuela el balón por las manos, ahí hay casi un robo, hay que placar, hay que placar, bien, ahora placamos, pues la intenta robar, bien. Siguen abriendo hacia la derecha, quieren gastar ese lado, llega Lala, hay que placarle... Bien, le intentan robar a la vez que placan, pero no lo consiguen, hay que venirse a este lado chicos uh, vaya se, se posicionan demasiado bien estos chicos, Gastan el lado Y nuevo ensayo del BRAC Bueno, esta jugada ha sido algo más interesante, ha habido intentos de robo Ha habido algún buen placaje por parte del Ávila, pero bueno Tiran la patada, convierten, así que Ávila volverá a sacar del centro del campo. Mm, lo que yo creo que es lo que deberían intentar más es hacer una transición rápida en la defensa para intentar llegar a tapar los huecos de las bandas. ¿Qué, qué, qué pasa por ahí? Espera, que viene nuestro secretario. Santiago, ¿qué has dicho? Transición rápida en la, la defensa. Sí, en la defensa. Para Explica, llegar... explica eso, por favor. Pues yo me Porque quiero es referir... Es esta defensa, gente que... es que no entiende de, el rugby. Vamos de a explicar eso. ...que se más rápidamente... A Para tapar los huecos. Cristian, que es un hombre que también lleva el rugby en la sangre, me ha entendido perfectamente. Aquí lo que pasa es que esta gente no... la hemos cogido de por ahí y no entiende todavía pero lo que, que es el lenguaje que... rugbístico. Se, ve que se han pocas de corto. Claro, es que no puede ser esto. Pero bueno. Ahí saca Ávila, patada profunda, duda un poco el run cogerla, la coja coge al segundo bote, pase largo, se hacen un poco de lío. Cuidado por la banda, se va, se va, buen placaje, continuidad, plácalo, la tira donde sea, vamos Ávila, ese balón es vuestro. Ahí es a van, por favor. Bueno, no la ha visto el árbitro, no pasa nada. En el Rubio es así. A veces se ve y a veces no se ve. Pero bueno, nuevo ensayo, Black, hay que hacer una, lo sigo diciendo, una transición más rápida. Sí, la están, están dando la pata fuerte, o sea, rápidamente, se ven ellos físicamente bien y no quieren que el equipo de Ávila descanse, quieren que el juego sea continuo para intentar cansarlos más y que la diferencia de físico se note todavía más. hay que intentar eso jugar más juntitos, pero en la defensa abrirse más. Porque todos los ensayos, aunque luego a última hora los ensayos llegan debajo de palos, todos los ensayos están viniendo por los alas que consiguen avanzar muchísimos metros. Entonces, pero bueno, un hueco siempre vacío en el ala contraria y le está aprovechando mucho el hay que intentar cambiar la estrategia, tal vez fuera una idea de la patada, dar una patada corta, que intenten llegar al equipo de Ávila, aumentar la presión. Sí, porque ya se reorganiza el brazo, que lo hace muy bien. Buen placaje ahora. Colocarse, bien luchado. Seguimos, el número 4 le pasa al 14, el 14 al 9, el 9 ya no sé cuál. Van por la banda, hay que placar, hay que placar. Placan ahí, venga, defensa hábil a tapar los huecos, hay que reorganizarse. A Aplacar abajo, hay que placar abajo, chicos. Llegan ahí. Y ensayo del número 9. ¿El qué? admitir que el braque está jugando muy bien eh, no han cometido ellos ningún fallo todavía ningún mano de topo no sí, creo sí. que ha habido un avance solo un pero las transiciones la verdad es que son rapidísimas si como la, vuela si te das cuenta, Santiago, siempre tienen un apoyo ¿Sí? siempre tienen un apoyo y justamente cuando está al límite ¡pa! pasa la pelota eso es cuando ya le están placando las veces que consiguen placarle siempre hay otro jugador rosa que llega para, para recibir el pase. Intentar percusionar y pasar. pasar. Eso es. Entonces hay que intentar el placaje más, más fuerte para que el jugador, cuando haga ese pase, según le estás placando, que se le caiga la pelota, no sea un pase de tanta calidad y que al jugador que recepciona le sea más difícil cogerlo para dar pie a la meleca. Además, la meleca, al ser patada, no va a haber ningún problema de intentar robos o tal. Nueva patada, la recepción al número 8, creo que era, y vuela la pelota hasta la banda, llega el ala, el ala, uf, intento de placaje, nuestro número 12 va a poner, Qué arrojo tiene nuestro número 12, no le deja de perseguir hasta el final, eso también es digno de elogio, porque mucha gente ya se daría por decir, bueno, pues que y ya está. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cuál creéis que es la lectura del partido? partido muy difícil, Ávila no está teniendo pelota, sin pelota es muy difícil jugar, sí. eso es verdad. Yo te digo ¿Cómo? una cosa, Santiago, si jugáramos nosotros contra ellos, madre mía, no te digo yo qué pasa. No porque somos más grandes. Sí, sí, pero por físico. Pero ellos por tienen, tamaño, no por calidad. Ellos eh. tienen pero muchísima calidad sí, y una técnica exquisita. Sí, sí, esos pases en continuidad. Es que vamos, nosotros en el equipo señores nos cuesta hacerlo sin oposición y ellos tienen al equipo de Ávila de oposición. Entonces, eso es mucho entrenamiento, gente que se conoce muy bien y mucha estrategia trabajada por. Piensa que, que esta gente lleva llevan jugando desde de los, de los cinco años, se conocen desnuditos, saben dónde va a estar el, tu compañero y por eso, y con el marcador a favor. Luego te sale todo bastante más Más que cuando hay presión de Vamos Diego, cógela Mira, nueva jugada El Rack esta vez en vez de salir jugando Ha querido dar una patada Devolver la patada El zaguero de Ávila La ha conseguido coger, pero se ha visto en problemas Así que ahora va Le pita retenido al equipo de Ávila Así que será golpe de castigo Para el equipo del Rack Que tira a touch Sal... no no ha salido por la banda Habrá sido el aire, hace bastante aire hoy en Ávila, no está lloviendo, pero la verdad es que hace bastante aire así que eh, será Mele ¿no? desde el punto o no, no, es que ya ahí ya el reglamento me falla yo diría yo entiendo que sería eh, Mele a favor de Ávila desde el punto desde el que ha pateado el Juan pues sí, el saque de 22. Y mira, Ávila por fin consigue una tour. Vamos a ver qué tal se desempeña en esta faceta del juego. Ahí está el guapísimo, dispuesto a... ¡Oh, Juanma! Aquí un gran jugador, una gran persona y que está dando todo por la escuela del rugby. Y que vamos, estamos como locos para que poder jugar con él. Juanma, ¿qué te parece el partido? ¿Eh? Un poco hay diferencia, pero bueno, los chicos de Ávila lo están dando todo, ¿no? Sí, vamos a ver. Eh, así a primera vista los jugadores se mueven bastante bien por el terreno. Eh, delantera estamos bastante igualados. Lo que tenemos que tener en cuenta en los saques de medio es que nuestra delantera tiene que ir un poco más deprisa a por el balón, si no, no. Estoy no. muy de acuerdo no. contigo porque esa, no. esa misma opinión la hemos dicho antes: de que hay que intentar cambiar la estrategia, de que el primer placaje sea más rápido para la transición que no la consigan hacer. Entonces, estoy de acuerdo contigo, lo vemos de la misma manera. Se nota que entiendes de rugby, no como por ahí, antes Juan Carlos que ha hecho un comentario, no, no entiende lo. Vamos a ver, esto es desde un punto de opinión sin ánimo de crítica y nada si no. no no no. y que es muy fácil verlo desde aquí sí. y luego verlo sí, en el campo los, es que muy los diferente Chicos están haciendo un esfuerzo muy fuerte y, y están dando el do de pecho y son increíbles ¿eh? sí, o sea, sí, sí. es, una es lo que a nosotros haríamos que lo mismo lo hacemos y va todavía peor, o sea, claro, que eso exacto. está visto de momento se ve que el partido va bien, ahora vamos a ir a la melee. una melee para Ávila y veremos la situación que elige el medio melee. ¿Sabes por qué las meles están siendo pactadas? Pues no, no, son, no... Nos está dando la sensación de que son pactadas, de que hay un primer empuje, pero luego se estabiliza y sí. no la luchan. Al parecer parecen ser o pactadas o sin empuje, debido a que algún delantero de nuestro equipo o del suyo debe tener alguna lesión, así a primera vista. Ah, mira, qué... Es ¿eh? ah, por norma COVID. Ah, por norma Ahí está Angie, que coge la pelota... Muy bien defendido Ávila ahora, vamos a organizaros, qué buena línea tiene el Brad de defensa, ¿eh? todos en línea, sin huecos, eso es Ávila, ahí va Mauro, bien placado por el Brad, la defendemos, nuevo intento hacia adelante, avanzamos metros, eso es. Ha pitado algo el árbitro, una mascarilla rota, tienen que, por normativa COVID, los jugadores recordamos que tienen que jugar con mascarilla y el árbitro ha hecho mucho hincapié en que no se la bajen en ninguna faceta del juego para que se cumpla la normativa. Entonces a un jugador se la ha roto la mascarilla, se la cambia y a volver a jugar. Hay que decir, hay que, decir que todos los jugadores han pasado por un test de antígenos, todos han dado negativos, Tiene el filtro por parte de sanitario de que en ninguno de los jugadores el antígeno, eh, bueno, a ver, que han salido negativas ¿vale? Aún así, la, la, la ley COVID, bueno, la, el protocolo COVID establece que todos los jugadores tienen que jugar con mascarillas eh, puesta de la nariz hacia arriba. Hay veces que la gente se la baja y nos ha dicho, bueno, el árbitro ha hecho mucho hincapié que, no, que eso no puede ser. Eso es. Vamos a ver ahora la TUS, que va a poner en juego Ávila, a ver qué tal. La lanzan arriba, mantienen, palmea, bien, un problema para recepcionamiento, la pasan, hay, hay que ayudar a ese jugador, sube hacia arriba, avanza metro, le intentan sacar y le sacan. Bueno, no ha estado mal, ha habido un problema ahí entre la transición en la touch, pero bueno, el palmea ha sido bueno. La touch ha sido muy buena, ¿eh? sí. Estos chavales están fuertes, aguantan muy bien ahí. Ya la diferencia física a empieza a bajar. Cometiendo varios errores ya que no habían cometido hasta ahora. A ver si siguen así, ya baja un poco más el nivel y ya podemos comenzar a ensayar, que es lo que nos hace falta para subir un poco el ánimo. Ahí se lo está pensando mucho el Brack. ...parece que no se ponen de acuerdo en dónde sacarla... ...la sacan adelante... ...abren... Pase largo que toca el suelo... ...pero la recepción al número 14... ...el número 14 la abre... ...Avan... ...ha habido un van le, efectivamente... ...le corta al árbitro... ...así que será... ...Melea a favor de Ávila... Ahí a Teresa. ...Teresa también se ha involucrado mucho con este... Que dice que va a recoger a Burgos, que es para el siguiente partido. Y ahí estamos. Recordamos que en el de, entre un partido y otro se producirá la entrega de medallas a los chavales de la escuela del Rugby Ávila Club. Y que les hace mucha ilusión. Va a venir el responsable de deporte de la Junta de... de ¿No? ¿Cómo ¿Cómo es? Pepe Gañán, que fue concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Ávila. Melé. La saca Ávila. Buen pase. Angie recepciona, pasa. Defendemos. Está afuera la pelota. Ahí entramos a abrir. Hay que placar. Vamos a esa transición. Mantenemos la pelota, eso está bien. Hemos retrocedido algunos metros, pero mantenemos la pelota. Bueno, pase Angie. Buen pase. Se ve ya que Lebraga está cansado, ya no ya no pesca tanto como al principio de partido. Ya está respetando más a. David Creo que ha sido Golpe de castigo a favor de Ávila por reiteración de fuera de juego de los jugadores del Brac. Está muy al límite, intentan llevar la presión al límite y se ha visto que esta vez. Se notaba que el Brack estaba yendo al límite y se pasaba de, de la línea y, y yo creo que esto es una buena decisión por parte del árbitro para frenar esa… esa... Ávila juega la mano, patea y por la banda sale la pelota. Ahí tenemos a Pepe, nuestro entrenador de la cantera, eh, haciendo alguna observación a los jugadores. Recordaros también que durante las semanas pasadas hemos estado desarrollando una actividad genial en el Colegio del Pradillo, en el cual con casi todos los cursos hemos tenido una horita de... De rugby en la que les hemos enseñado los fundamentos del deporte Y la verdad es que a los chavales les ha encantado Vamos a ver si podemos desarrollar alguna actividad más Poner en funcionamiento una escuela La cosa es que se hable de rugby en, en Ávila Y la verdad es que la gente que pudimos ir Nos lo pasamos genial enseñándolos a los chicos porque les encanta Vamos otra vez a la retransmisión del partido Saca el brac eh, ha habido ahí un pequeño lío. Querían pasarla a la segunda torreta, pero no llegó. Interceptaba muy bien. Angie se tira por la pelota. El Bra recupera. Amaga con dar patada, pero no es el pase. Allá va. Y. Ensayo el Bra. Aunque hay que decir que ahora llevaban un, el Ávila defendiendo bastante. Sí, defendiendo bastante bien. Parece que los chavales se van asentando más en el campo, están cogiendo confianza, ha habido buenas carreras, buenos arranques, placajes buenos placajes por parte del BRAC, por parte del Ávila. Es un día de rugby magnífico, un poquito frío, pero bueno, no vamos a pedir con peor. que no llueve, estamos contentos. Hemos jugado, peor. Hemos jugado hasta nevando. <risa> Así que nada, va a sacar a Ávila otra vez del centro. Dices, dices tú de llover. Pero no sé si te acuerdas de mi primer partido aquí en Ávila, que fue lloviendo a mares, todo encharcado, lleno de lodo. No traía más barro en mi vida. Habido, hay, que decir, contra el... hay que decir que el campo está fenomenal. Se nota que una de las cosas positivas del COVID, que no tiene muchas, es que el campo se ha, gener, se ha regenerado... ...y está como una alfombra muy verde, muy bueno para la práctica del rugby. ¡Qué ganitas de pisarlo! ¡Avan en la recepción del Brak! Será melee para Ávila... ...estamos eh, jugando en la mitad del campo del Brak... ...algo muy bueno, siempre hay que intentar... ...en el rugby hay una máxima que es intentar jugar siempre en el campo del contrario. ¿Por qué? Porque si se produce un error... ...tienes campo para rectificar... ...en cambio si, si tú produces un error en tu mitad del campo... ...es más, bastante más fácil que acabe en ensayo. Allá vamos con esta melee muy importante... ...en la que no va a haber supuestamente problema al ser pactadas. A ver si en esta jugada tenemos suerte... ...hacen una buena transición y por lo menos intentan llegar a... ...a ver si pueden, a ver si pueden tener ese ensayo ávila que se lo merece. Sacan la pelota de la melee abren, recibe Angie... ...Angie da el pase, ahí un poco parados, venga vamos a por ello... Lo coge el brack, hay que intentar robarla, recuperarla. Sí, son jugadores estos del Brac, súper rápidos, me lee para el Brac. Creo que el, que el árbitro ha... Sí, de las pocas que ha tenido introduciendo el Brak. Eh. La defensa se debe posicionar bien, sabemos que van a intentar entrar por la banda... Bueno, bueno, es Carras, el jugador franquicia del, del Ávila, antes estaba más fuerte, ahora más desgastado, pero este tío tiene una calidad con la pierna, no falla, es un fenómeno de, de jugador de rugby, ahí está Ávila aplacando, buenos placajes ahora, no solteis, vamos, ahí, venga chicos… Eso es, abajo, robar la pelota, vamos, posicionar de defensa, abren hacia la izquierda, ensayo, bueno. El 14 de la Vila, muy bien, buen placaje abajo, como se tiene que hacer, revolcón, y bueno, pues han soltado la pelota, pero ese es, el, ese es el placaje y la intensidad que, que tienen que tener los chicos, o sea, es, pero pasa que es muy complicado. Se está viendo otro partido, final de la primera parte, creo que ha pitado el señor árbitro, y creo que en la, un poco menos de la segunda mitad de este primer tiempo ha sido otro partido diferente, sí que es cierto que el Brasil sigue ensayándonos, pero ya parece que le cuesta más, estamos intentando hacer jugadas que están saliendo, se nota una diferencia de físico y sobre todo yo creo que más que de físico es una diferencia de conocer al compañero. Recordemos que el equipo de Salán Ávila, que nosotros en la retransmisión estamos diciendo Ávila, son dos equipos que se han juntado en uno. Entonces, aunque hacen muy, ya llevan partidos juntos y tal, no es lo mismo que entrenar todos los días con tu compañero, que sabes en qué faceta es mejor, en qué faceta le cuesta un poco más, en dónde le puedes tú ayudar. Que claro, que el Braque es lo que decía antes Ezequiel, que llevarán jugando un montón de años porque es un, es un equipo que tiene, o sea, tiene equipos inferiores en todas las categorías del rugby. Desde la más pequeña hasta División de Honor. Ahí tenemos a Angie, nuestra jugadora. Saluda, Angie. Es una, es una chica fenomenal, Angie. Pone todo su corazón, toda su alma en cada partido, en los entrenamientos. Venía de una lesión en la rodilla, pero ya parece recuperada completamente. Mira, vemos que tiene hasta su propia afición, Angie, que la saluda, como no. Ahí vemos al capitán, guapísimo, saludando a Angie. Bueno, pues en este descanso, yo creo que lo que hay que hacer, es principalmente el entrenador de Salán Ávila. Ahí vemos a Pepe que está dando la la charla del descanso es intentar animarlos, recalcar las cosas positivas que están haciendo, que, que están haciendo muchas cosas positivas, están poniendo intensidad, están poniendo buenos placajes a veces, entonces sobre todo yo creo que es intentar animar a los chavales que no se vengan abajo, porque la verdad lo están haciendo bien, están plantando cara en, en muchas fases del juego al, al, al BRAC, por ejemplo, las tours le están saliendo bastante mejor al, al Ávila que al Brac. Entonces yo creo que sobre todo es eso, intentar animarlo, recalcar lo bueno, también decirle lo, lo que están haciendo mal para intentar mejorarlo y ya está. Y que saquen sobre todo estos partidos en estas categorías, en estas edades, es coger experiencia, llenarse de barro cuando lo hay y coger experiencia sobre todo, para que el día de mañana puedan jugar con los seniors, que nosotros estamos loquitos porque jueguen. Eh, aquí llevando en las redes sociales queremos mandar un fuerte abrazo a Pedrito, ese jugador que estuvo con nosotros, jugador franquicia, pero bueno, por circunstancias de la vida se alistó a, ¿cómo se llama? al Cuerpo Nacional de Policía y ya no está con nosotros. Te mandamos un fuerte saludo, Pedro, un fuerte saludo. Pedro es el gran jugador, es como si fuera mi hermano, toda la vida juntos, es un fenómeno de chaval. Pedro Novita, hay que decir los apodos aquí, hombre. Yo me estaba cortando, pero me dicen desde aquí los, los subalternos míos que hay que decir los, los, los apodos. ¿Soy mis subalternos hoy? Bueno, ahí está Pepe, de... qué pena no tener un micrófono para saber lo que les está diciendo a estos chicos. Pero bueno, la tecnología ya nos llegará poco a poco. Seguro que eso que les está intentando animar. Aquí tenemos al sistema técnico Peter. Peter, ¿podemos mejorar un poco la calidad de imagen? Nos dicen. ¿Se puede o no? Dice que sí con la cabeza. Allá va él. Es que este hombre vale para todo. Ahí está. Cuidado Peter con el trípode que le trinca. Pero de momento es un gran avance poder retransmitir los partidos ya que... En anteriores ocasiones, que el equipo masculino se ha retransmitido alguna vez por nuestras redes sociales, por Instagram sobre todo, es un gran privilegio poder retransmitir ahora el partido de gran parte de nuestra escuela que está jugando con, con Salamanca. Y nuestro objetivo primordial sería, pues eso, como ha comentado antes Santi, crear una escuela en el Pradillo y crear categorías para poder sacar un equipo. ...de Ávila para que jueguen, se divierten los chavales... ...que esto no es un deporte de animales... ...es un deporte... ...también pero no todo... ...sí pero mayormente es un deporte... ...es un deporte que enseña valores... ...sí eso también es verdad... ...hay que recalcar los valores del rugby... ...por ejemplo yo os voy a decir algunas cosillas... ...ahora que tenemos un momentillo en el descanso... ...por ejemplo... ...el que cuando hay una patada a palos... Eh, ...aunque sea del equipo visitante... ...todo el estadio guarda silencio... Eso a mí es una cosa que cuando empecé a jugar me llamó mucho la atención. Otra es, por ejemplo, al señor árbitro solo le puede hablar el capitán de cada equipo y siempre, como habéis comprobado, de señor. Señor árbitro, eh, está pasando esto, si lo puede usted controlar. Y si el árbitro le dice, cállese, cállese... Es mucha diferencia con otros deportes más mayoritarios que vemos, por ejemplo, por nombrar uno en el fútbol, que todos los jugadores le hablan, hay pitidos, hay de mucha presión del equipo local al árbitro cuando va a pitar algo. En el rugby nada. Luego otra cosa que también llama mucho la atención a la gente que no conoce el rugby, cuando lo empieza a conocer y dice, oh, esto no me lo esperaba, es que después del partido, ya lo veremos después de cuando finalice este partido, el equipo perdedor hace un pasillo de honor al equipo que le ha ganado para darle las gracias por haber venido a jugar y por haberles permitido jugar porque sin el equipo contrario no podían desarrollar el partido es otra cosa que llama la atención otra cosa, por ejemplo, que demuestra los valores del rugby es que, como vemos, las camisetas de ningún jugador tienen el nombre ¿por qué? porque tú lo único que haces es llevar ese número pero no es tuyo, lo único que tienes que intentar es una frase que se repite mucho en el rugby es cuando te dan esa camiseta es intentar dejarla en mejor lugar que cuando la recibiste el árbitro dice que ya queda un minuto para reunir el partido y después de esta chapilla de Santiago vamos a ver qué tal sale el equipo de Ávila, qué tal sale el BRAC. Vamos a la directiva de Ávila discutiendo Tiendo sobre a quién va a fichar, a quién no. Y lo que me parece curioso es que no miran a Ávila, miran al BRAC. Yo ficharía a los dos equipos. Sí. Mientras hay alguno que me gane corriendo, me vale. ...hay que crear canteras, si no... Yo me acuerdo... ...del entrenador este de baloncesto... ...cuando ganó España... ...el Mundial... ...que fueron a celebrarla a Madrid... ...y ese entrenador... ...me parece que fue Pablo Lasso... De, eh, ...eso... ...me corrigen por aquí atrás mis lacayos... ...que ese hombre en la celebración dijo... Lo, ...lo más importante de esta celebración es... decir una palabra... ...baloncesto, pues aquí es lo mismo... ...lo más importante es decir rugby... ...que se hable de rugby... ...que la gente sepa hay otro deporte... ...a lo mejor no te gusta, no sé qué... ...pero por lo menos que lo sepa... ...que sepa que hay una opción más para sus hijos... ...para los chavales que digan... ...oye, pues pueden probar este deporte... ...y a lo mejor les gusta, a lo mejor no... ...pero por lo menos que sepan que hay esa opción... Ah. Eh, ...les dejo un momento con Juanma en la retransmisión... ...ahora mismo vuelvo... ...parece que va a comenzar el partido... ...la segunda parte de nuestro partido retransmitido por el equipo de Ávila va a patear el brack hacia Ávila buena patada, recepción buena recepción ahí buen choque de nuestros jugadores el árbitro pita una van por lo cual llevaremos a la melee introducida por el brack. quesos entre pinares lo importante por ejemplo de estas melees eh, se puede ver eh, aparte de ser pactadas, es decir, que no hay empuje por parte de ninguno de los dos equipos es el posicionamiento de los jugadores ¿Qué te parece el posicionamiento, Cristian? No, están bien colocados todos pero um, ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo al salir de la Melé, que es más o menos el caos de la jugada antes intentaron salir con el 8 pero no, no fue posible a ver si ahora cambia un poco más la dinámica y ahí se sale el balón, directamente al 9. Vamos. Nos van, ventaja para Ávila. Cogen el balón. Ventaja. Pasan a delanteros. Buen placaje. Buen placaje por parte del Brack. Una buena abierta. Buena apertura del medio melé Mauro, jugador de nuestra cantera. Volvemos ahí a otra abierta. Tenemos problemas técnicos, pero enseguida lo solucionaremos. Mientras tanto, retransmitiremos el partido. Pase a delantera. Balón que ha caído para atrás. Vuelven a coger el balón. Vuelve a ver a una abierta. El, delan el medio mele coloca sus tres cuartos. Coge ahí balón. Pita árbitro. Ahora mismo ventaja para el árbit por el Ávila. Por fuera de juego. Lo que venimos comentando anteriormente. El brack comete bastante fuera de juego. Se ve ahora mismo que van a patear Ávila. Vamos, el equipo de San Lam Ávila. Patea. Una patada larga. La coge el brack. Van ahí. Un lanzamiento bueno. A ver si el placaje es aún mejor. Bien ahí. Se produce un rack. Ha pitado a Van, el señor árbitro. Y será a Van para Ávila. Iremos a la melee. Peter, ¿qué te parece de momento el partido? ...parece ser que Peter se ha quedado sin palabras... ...de lo bien y de lo divertido que es, es, es el partido... ...así que... ...veremos a ver qué tal nuestra delantera... ...con este... ...esta pequeña introducción... ...que se podrá abrir a tres cuartos... ...y podremos tener otra oportunidad más para ensayar... ...que ahora mismo... ...es lo que mejor les vendría a los chicos... ...para darles un punto de ánimo... ...y para conseguir que... ...el juego siguiese un buen rumbo. Introduce el... Ocho. Sale 8. Ha habido un placaje. Han cogido el balón. El árbitro pita. Fuera de juego. Lo venimos comentando, ¿verdad, Cristian? El, el Bragg eh, intenta coger tanto... ...el balón que a veces produce fuera de juego, ¿no? Un poquito, sí. Defiende muy adelante. Sí. Nos dice Carras que defiende muy adelante. Intentan tener mucha presión sobre el, sobre el equipo de Ávila porque ve mucha... Sí. Ve Ve mucha debilidad, ve, están muy escalonados, entonces están presionando mucho... ...y ahí es cuando ellos con el ansia de, del balón pues se, se adelantan a, a fuera de juego. Pero ¿Cómo? bueno, realmente se están haciendo bien. ¿eh? Aunque hagan esos, esos golpes, tienen que seguir presionando porque se están acogotando. El Braco lo está haciendo muy muy bien, sinceramente Sí, vamos Como decimos, eh, cada uno lo ve desde el punto de vista eh, Por ejemplo, yo que soy delantero Lo veo más desde el punto de vista de un delantero Más al choque sí. Cristian y Carras, pues como son tres cuartos Lo ven más de abrir a la línea Vamos ahí con la touch. Levantan, cogen el balón Perfecto Abrimos a la línea Bien ...avanzan y le destrozan totalmente la línea... Le les ganan muchísimos metros... ...aunque intenten abrir... ...nosotros vamos perdiendo, perdiendo, perdiendo... ...lo que hay... ...hay que empezar a... a ...aunque sea a dar pocos pases... ...chocar... ...intentar ganar metros... ...porque como sigamos... ...retrocediendo... ...nos van a volver a meter en un ensayo... ...está clarísimo... Van, ...necesitamos confianza al final... ...a la hora de romperles la línea... ...perdona que te interrumpa Carras... ...ha producido un avan... ...de parte de Ávila... Iremos otra vez a la melee. Este es un partido que, bajo mi punto de vista, se están cometiendo muchos avans sí. y se están habiendo bastantes melees. Hombre, es lo, es lo no, que tiene. Lo que a ver, tiene. sí, pero... A ver, son los lo, lo, daños. A, no. a ver, por ejemplo, con la presión que está generando el Brack, es normal que haya esos avans. Cuanto más cerca tienes el jugador, más nervioso te pones, más facilidad hay que de avan. Entonces, con esa, esa defensa tan... Tan junta, tan, que no deja espacio. Sí, tan potente. Se, tan potente. Les tan está, potente les está viniendo. Y luego ellos están teniendo errores de manos. Pero bueno, ves aquí, nosotros defendemos escalonado. Ellos rápidamente abren el hueco. Pero bueno, lo, lo importante es que nuestros jugadores se están enfrentando, están. Le, están ganando y poquito a poco están cogiendo otro color. Desde el, que ha empezado el partido hasta ahora ha cambiado muchísimo. Ya ha vuelto. Ya ha vuelto. <ríe> Se ha producido un ensayo por parte del BRAC, patada, patada hacia el palo. Creo que no ha llegado. Creo que no, creo que no. no ha llegado, ¿no? La no ah, están tirando un poco a ganas. Yo creo que la estrategia que, en la patada que están siguiendo es darla muy rápido para cansar más al equipo de San Ávila o Ávila. Sí, quieren sacar rápido, no tienen, quieren seguir jugando, básicamente. Sí. <risa> Le da igual. Sí. Me parece bien, ¿eh? Bien, sí. Bueno, ahora sacará a Ávila del medio. A lo mejor están dejando bastante hueco atrás. Podríamos intentar dar una patada profunda. Que tuvieran que correr hacia atrás. Intentar llegar a Ávila. Mira, ya se coloca el zaguero que no había llegado. Pero bueno, sigue habiendo huecos. Mira, pues me han hecho caso. Da la patada. Y creo que la ha tocado. ¿No? ¿No la ha llegado a tocar? Se mira el linier guapísimo y el señor árbitro. Sí, por lo menos ya lo que hablábamos antes. Sí, Juega. Ah, sí, la sí que la claro, ¿Eh? Si es que no me hacéis caso. Tenía que estar yo en la cope, me la sé, algo de eso, ¿eh? Así que una oportunidad de oro para para el eh, para el equipo de Ávila. Una TUS que estarán a no, 15 no, no, metros. No, no, no, no, no la toca, no. Ah, no. Ah, bueno, pues nos hemos colado. No, pues no. tenéis vosotros razón. No pide. valgo para la cope, por eso estoy aquí. Nada, estos errores se cometen ya que, pues así a primera vista... ¡Eh! ¡Ihhh! Eh, lo eh, palmeo ahora, vuelven a touch. Repetimos. Repetimos, pero bueno, eh, han estado a puntito de robarla. Dime, Juanma. Que es lo que pasa, al estar a pie de campo se ven las cosas de otra manera. Nosotros desde donde estamos retransmitiendo, se ve pues otra perspectiva desde, desde aquí. Sí, siempre te engaña, vamos, sí, yo a mí me alucina, siempre lo he dicho, digo, a mí lo, lo que más me alucina del rugby, una de las figuras que más me alucinan es el árbitro, y en estas categorías más, porque pitar contra a 15 tíos de cada equipo, con dos linieres que nada más te marcan las fueras, estar atento de tanta gente, tantas reglas, todo, es, es súper difícil. Bueno, ahí va, bien, el número uno de Ávila consigue ganar unos metros, bien defendido por Angie y otro jugador… Llega el 11 para abrir la abierta, la abre el número 7, el 7 pasa. Bien, no hemos avanzado metros, pero creo que tampoco hemos perdido. Bien, hábil ahora, ¿eh? Continuidad, continuidad, eso hace falta. Buen pase. El número 10, cuidado que la roban, se la ha robado el brack. Ese jugador hay que pararle. Vamos, ahí estáis cerca, chicos, podéis llegar. Buen placaje ahora ahí abajo, bien. Bien, bien el número 15, ese perdigón de Ávila que intenta arrebatar la pelota. El número 6 se intenta ir, lo está consiguiendo, lo está consiguiendo. Vamos ahí, cuidado que pueden llegar. Se, se, se, se han parado a esa sensación, que no sabemos lo que ha pasado allí. Pero bueno, ha habido jugadas interesantes esta, esta vez. Sí. Ahí vemos a Adolfo, ha resucitado otra vez. ¡Viva Crilin, por favor! Qué tío más grande en todos los aspectos. ¿eh? Nos, va, nos va a cantar una canción si tenemos suerte, luego en un momento. Por favor, Adolfo, cántanos esa famosa canción. Sí, el poema, por favor. Ahí ve, le estamos convenciendo, habrá que hacer chantaje o lo que sea, pero lo vamos a conseguir. Decir que ya está aquí el representante de deportes de la Junta de Castilla y León en Ávila que va a hacer entrega de las medallas. Ya estamos preparando el chiringuito. Eh, ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo bien, te trata? Muy bien, me acabo de levantar a las once y media de la mañana. así que de puta madre. Noche castigada, mañana tarde, ¿no? Sí, sí, eso, eso mismo. Bueno, patea Albrand, nos devuelve la patada. Buena mano del número 15, sí señor. Tiene hueco, tiene hueco, ha avanzado muchos metros. Ávila llega para defender esa abierta. Adolfo, luego te dejo cantar las canciones que están ahora muy interesantes. Ahí está, abre el número 11 hacia la derecha, pasa el 7. El 7, hay que defender, hay que apoyar. Ahí, abriros en profundidad. ¡Eso es! ¡Se cae la pelota! ¡La roba! Mejor casi que pite el No, Ahora sí, porque Ávila la volvió a conseguir, entonces la ventaja deja de tener lugar y se produce Melé introducida por el Bradolfo. Se me ha ido el cantante, así que no vamos a escuchar la canción. Luego intentaremos volverle... A mí me gusta más cuando la canta, más que cuando la recita. Así que nada, dar también las gracias a Cruz Roja que siempre nos hace el servicio por si Dios no lo quiera hubiera una lesión Este partido está siendo eh, no está siendo un partido sucio, no ha habido ninguna lesión que Aunque sea un partido limpio también pueden producirse lesiones por rotura de fibras, todos esos temas Pero en este partido no, gracias a Dios no se está produciendo, el tiempo está mejorando, yo creo que está haciendo cada vez mejor Así que magnífico, gran pase, han hecho una cruz, hay que placar abajo y no soltar, chicos, bien, consiguen pararle. El Bran parece que ahora no quiere jugar tanto a la banda, sino un poco más cerca, le paran, vamos ahí, llega al suelo, protege muy bien el Bran. la verdad es que tiene muchos apoyos para el pase y muchos apoyos para proteger luego la abierta. Gran placaje ahora. Se la pelota. Y el árbitro ha pitado fuera de juego de los jugadores del Ávila. Por lo tanto, golpe de castigo a favor. Que van a jugar el BRAC en la mano. Intentan a, por la derecha. Hay muchos jugadores en pocos sitios. Va a llegar el número 6 a ensayar. Sí, ha conseguido ensayar. Ensayo del BRAC. Bueno. Aunque el marcador siga aumentando de parte del BRAC, yo la verdad es que estoy viendo otro partido. Los chavales están plantando cara, no, no le están perdiendo la cara al partido, le ponen intensidad. Se nota, que la, se nota que la charla que les ha echado Pepe ha echado su fruto. Tú que estabas allí, ¿no? no pero, ah. diga digamos que se nota en el partido, se nota en la actitud de los chavales. ...parece que van a aplacar más abajo también... ...sí, lo que decíamos antes... ...la charla del entrenador del descanso... Tiene, ...es muy importante ahí, eso... ...yo creo que en este partido... ...lo que Pepe habrá intentado es animar a los chicos... los chicos hay que comprarles un ti, ¿eh? ...sí, hay que comprarle un ti al Brac... ...pero bueno. ...eso, intentar recalcar las cosas buenas... decir las malas para intentar corregirlas... ...pero sobre todo, eso, recalcar las cosas buenas... ...que hace el equipo de Ávila... ...que son muchas... En las touchs, creo que el Brack no nos ha plantado cara en ninguna touch. Creo que está habiendo algún placaje alto, sí que es verdad, pero también está habiendo buenos placajes abajo. Entonces, bueno, patada profunda ahora. Recepciona, se va afuera. Problemas en la recepción para el jugador del Brack. Tenemos una touch a favor, muy cerca. Muy muy cerca. Una Melén. No, no, me lee a favor de Ávila. Yo sí, si fuera, claro, si yo fuera el que está ahí, yo diría que es, es idóneo para que salga el 8 jugando, ¿verdad? No, si claro, no, si estuviera no, nuestro Paco ahí, nuestro no, querido Paco. No puede ser que es pactada. No, pero antes sí que ha habido me una me en creo la creo que creo ha salido el 8 jugando. O sea, antes ocho, una una vez el, además así hemos sido nosotros, pero ha salido no, el 8 jugando. Es cogerlo y tirarte en plancha. Es como cuando talan un piro, pues dejarte caer Teóricamente, mira, es que lo está pidiendo el, el sí, nacional, sí, sí, sí Se ha puesto atrás como diciendo, ven, ven a mí Vamos a ver qué consigue se Ávila. Se Ávila El árbitro hace recalque los agarres de la mele Cosa muy importante Vuelve a, tener... a salir el... por donde habían introducido Así que creo que vamos a repetir mele Se nota que los, los jugadores de los dos equipos Al estar la mele tan próxima a la zona de ensayo Se ponen un poquito nerviositos Pero para eso estamos Para que la gente coja tablas Así que el árbitro mira muy bien la, los agarres de la melee. Tienen que ser fuertes. Una melee compacta. Ahora sí sale la edad. Sale el 8 jugando. El número 10. Ávila la defiende. Es de Ávila. Vamos allá a ver qué tiene, tiene pensado Ávila. Podíamos haber jugado con el cerrado. El 7 le pasa al 2. El 2 es placado. Va al suelo. El balón es de Ávila. El 11 le va a abrir. Parece que a su derecha. Ha echado un ojo a la izquierda, buena jugada. Oh. Eh, vamos ahí con el que no vaya solo. Ha conseguido avanzar metros, se vuelve a poner de pie. Están a escasos dos metros de la zona de ensayo. A la izquierda, a la izquierda, lo Ahora, a la izquierda el número 14. De dásela al 14, de dásela, hay que apoyar, hay que apoyar. Bueno, ha habido un pequeño lío. Vamos a ver, hay que luchar de esa pelota como nunca. Bueno, la hemos perdido. El nerviosismo nos ha jugado una mala pasada. El 4 pasa, qué buen pase ha hecho el 4, eh. Se van por la banda corriendo, Ávila intenta llegar, creo que sí, le van a placar, vamos ahí. No, sí, no, no, pero ¿qué, qué garra tienen todos. Fijaros cómo llegan cuatro jugadores de Ávila a intentar placar a ese chico. Eso, eso es, hay que aplaudirlo, el no darse por vencido antes de rendirnos, sino correrla, ahora correr cuatro jugadores. Es Eso que... es lo importante es la actitud es una pena haber estado tan, tan cerquita y que no hayamos conseguido ese premio de ese ensayo nos han castigado los nervios tal vez pero bueno, Ha sido jugadas muy interesantes en las que ha planteado ahí, como ese abrir a la derecha para que luego el balón vuelva a la izquierda para que la defensa del Brad se descolocara un poco, ha sido una jugada muy interesante y bueno, vamos a ver si les da tiempo a hacer alguna, alguna jugada más. de Ahora las patadas de centro creo que están siendo mejores que antes, porque antes se lo poníamos demasiado fácil para la recepción, nos costaba un poquito llegar. El aire a favor también ayuda. Hoy, hoy no está haciendo malo, parece que el día está subiendo la temperatura, pero el aire la verdad es que no para. Ahora le tenemos a nuestro favor, patada... Va dando muchas vuelta, buena recepción del jugador con el pecho y los brazos, devuelve la patada. La coge muy bien, nuestro zaguero avanza unos metros, es placado, el balón para Ávila. La defienden. Ha habido un poco de lío de si estaba la pelota fuera o no. El número 12 hay que entrar un poco más abajo. si sí, estamos jugando hacia atrás. Venga, en esa abierta, colocaros bien, eso es, paramos. Que El árbitro pita. Bueno, aquí está nuestro cantante favorito. Que ahora sí. Que no voy a cantar. Sí, dinoslo, Adolfo. Pues recítalo. No lo cantes, pero recítalo, por favor, Adolfo. Adolfo. Que no, no, no. No no, suelo, no suelo nada escucharme. A mí de vaya, no. Se nos ha rajado. Eh, a ver, uno que vaya a ese equipo, por favor, y le diga que para la alfombra del medio. No, para la próxima vez. Eh, es que no han visto la alfombra los jugadores. ¿Quiénes son esos? Arroyo, ¿no? Eh, a Burgos Arroyo. A Burgos Arroyo, yo por los colores. ¿Burgos Arroyo? Eh, <ríe> Salas <Saladnambila. ríe> <Saladnambila. ríe> Bueno, Bueno, mele para el Bras, seguimos con la retransmisión, sale el 8 jugando, nos han... Y, uy, qué intento de buen placaje en el suelo, se va el 8 y... Posa, muchachos. Uh, bueno, pues ha habido ahí, no sé qué ha pasado a la hora de posar el, el 8 del Bras la pelota, como que... Sí, ya sale el equipo sub-18 a calentar, en el que tenemos varios integrantes, como está Ali, como está Diego, como está alguien más. Carlos, Carlos, es verdad, Sergio. Car Sergio. Así que para el siguiente partido, recordamos que en el descanso se hará entrega de medallas por parte del responsable de deporte de la Junta de Castilla y León en Ávila, antiguo concejal en el Ayuntamiento de Ávila de deportes, de medallas a los... A los eh, integrantes de la escuela. Ahí está calentando el equipo de Ávila. Los sub-18 dando ánimos a los sub-16 que podemos ver que están ahora más activos. También es un aliciente que vengan los sub-18, animen a los jugadores para así poder llegar y dar más de sí. Así conseguiremos, al menos intentaremos conseguir algún otro ensayo. Lo importante es apoyarnos, esto es una familia y lo importante es que todos vayamos a una. Saca el Ávila Salamanca, da un bote, la cogen y a la carga el Brack. Gran pase, se escapa, vamos número 15 y casi lo consigue. Qué pena, qué buen placaje había intentado el número 15, la posición era la idónea para placar. Pero la verdad es que hizo un contrapié fenomenal el equipo del el jugador del Bra. Pedrito también nos escucha, un abrazo para nuestros oyentes, por favor, en redes sociales. Algo. Ayer casi me atropella David con la fulgoreta Mercedes, ¿no? Se ha echado una furgoneta Mercedes, ¿no? Sí. Esa. Bueno, vamos. Sí. Pues ahora aprovechando un pequeño descansito después de la patada del Braz, que creo que no ha transformado, vamos aquí, que Ezequiel viene con un acompañante. Hola, mira, eh, sí, eh, en el entretiempo vamos a repartir unas medallas. Y es debido a que el año pasado, con el tema de la pandemia, las concentraciones no se pudieron dar. Entonces las vamos a dar hoy a los chicos del año pasado, ¿sabes? Y ha venido en representación de la Junta Pepe Gañán, que fue concejal de deportes en Ávila. Y me estaba comentando que esta, esta instalación deportiva pertenecía a la Junta, eh, perdón, a la Junta y se luego se la traspasó a... ...a cómo se llama el ayuntamiento... ...entonces bueno, quería pues... ...darle las gracias por, por venir... Por, ...por implicar a la Junta, ¿sabes? ...en este en este deporte y en el día de hoy de, de rugby... ...así que pregúntale un par de cosillas... ...no, no me la agobies... <risa> ...bueno... Eh, ...lo primero, ¿te ¿conocías algo este deporte del rugby? Sí, hola, buenos días... ...por supuesto que conozco, vamos... ...se lo he comentado a ...yo sé sí, rugby en la, en la tele... Y hay fútbol a la vez, que no suele coincidir posiblemente, pero si puedo elijo el rugby, fíjate lo que te digo, me parece un deporte espectacular, de verdad. Sí, nosotros lo que intentamos en la escuela con la Sub 16 con el Sub 18 es intentar transmitir los valores que tiene este deporte. Y aparte de que practiquen deporte, que los ayude a la hora de, cuando sean adultos, de, de los valores que transmite el rugby a aplicarlos a la vida cotidiana. Luego, ¿qué te está pareciendo el partido? Bueno, nos está el, el equipo del BRAC, que es un equipo que tiene mucha historia aquí en España, tiene muchos equipos en categorías inferiores, nos está costando mucho, son muy buenos, pero bueno, el equipo de Ávila está intentando, bueno, Salán Ávila está intentando plantar cara y en muchas facetas del juego lo está haciendo muy bien. Pues sí, desde luego, fíjate, efectivamente, el resultado yo creo que en este momento ahora es lo de menos y yo le doy el valor al equipo de Ávila porque es que, aunque tengan que ir detrás de los jugadores, detrás del balón, es que no, dejan un balón por, no dan un balón por perdido y eso, vamos, eso es lo más bonito que, que, que he visto esta mañana y desde luego yo creo que eso el mérito también lo tienen los entrenadores y las personas que estáis un poco con ellos porque ese, ese valor hay que transmitirlo no, no se tiene por sí solo y lo, lo están haciendo con una moral me parece increíble y encomiable así que enhorabuena sí, la, la verdad es que sí, a, hace unos momentos hemos visto una jugada en la que un jugador del RAS se iba a ensayar y cuatro también, jugadores sí, sí, sí. detrás que no la han dejado de perseguir hasta que ha ensayado Sí, sí. Y me parece, vamos, de verdad, no sé, te, te ponen los pelos de punta a ver un chavalillo detrás de un balón, aunque vayan perdiendo por el resultado que sea, pero eso es muy bonito. Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar y en lo que estáis. Y yo creo que eso es, es donde hay que seguir, peleando por, por los chavalillos y que, que jueguen. Vale. Sí, por lo menos que se sepan que en Ávila hay otra opción más de deporte, que el fútbol está muy bien, el baloncesto, todos los deportes que hay, pues uno más el rugby y luego ya que cada uno que elija el deporte que no tiene por qué jugar toda la gente al rugby ni al fútbol, sino que hay diferentes opciones y cada uno que elija el que más le gusta y el que, el que mejor crea. Sin duda, además yo creo que todos tenemos un poco equivocado ¿no? el, el concepto del rugby, la, la, la gente piensa que es un deporte duro, rudo, difícil. No, yo creo que no, se puede jugar, de, como me comentaba Ezequiel, de diferentes puestos y cada uno puede tener su sitio, así que yo animo a que todo el mundo haga rugby porque es un deporte bonito, muy de estudiantes, muy educado y que me comentaba también que, no sé, la presencia, con, o sea, la, las intervenciones con los árbitros son totalmente diferentes, con una educación, vamos, exquisita, y eso yo creo que debe de valorar mucho también. Sí, hay muchas cosas que a la gente nueva le llama la sí, atención. atención, por ejemplo, el, cuando van jugando en, en un estadio lleno de gente, de que el equipo visitante vaya a hacer una patada a palos y que todo el estadio esté en silencio, que al árbitro solo se le dirija el capitán de cada equipo y siempre de señor que las camisetas, que es un detalle que a la gente a lo mejor le llama menos la atención, pero que las camisetas no tengan nombre, porque la camiseta no, no, no eres tú el que lleva esa camiseta, sino que es del club y tú lo único que intentas es, cuando te dicen tú vas a llevar este número, es intentarla dejar en mejor lugar que cuando la recibiste y son cosas que a la gente le llama mucho la atención Madre mía pues nada más de, por nuestra parte darte las gracias eh, que estamos muy orgullosos de que hayas venido a entregar las medallas, que a los chavales cuando se lo dijimos les hacía mucha ilusión y nada, solo que muchas gracias no, Gracias a vosotros, de verdad ha sido una mañana estupenda, además llevamos con esta pandemia sin salir a muchos sitios y yo, a mí me gusta el deporte y estar esta mañana en la ciudad deportiva con todos vosotros, para mí es una satisfacción y, y que me alegro que, me, que nos hayáis invitado y que la Junta, pues por supuesto está con el deporte, como no puede ser de otra forma Gracias. Pues muchas gracias a ti y a la Junta de Castilla y León Gracias Pues seguimos con la retransmisión un poquito del partido, ya va me quedando menos eh, es melee, no sé, ¿quién va a introducir Carras? Va a introducir Ávila Va a introducir Ávila, bueno, pues ahí estamos Es una melea ah, muy buena, muy Sí, centrada además claro, Por lo tanto la... no da opciones a salir por los dos lados partido a los centros, Vamos a ver por dónde nos abren. Y... A ver si intentan salir jugando para para con que... el 8. Nosotros, Eso es un buen sabor... Aunque le van a tener el sabor de boca positivo porque han y, hecho un gran y... partido, un ensayo siempre es una bonita recompensa. Eso lo sabes tanto tú y Santi. Jugar un partido rubio aunque pierdas 90 puntos o pierdas por 100... Es, es una de las sensaciones más placenteras que, tienes, que puedes tener cuando amas este deporte. Sí, sí, te sí. Vas a perder por, por lo que sea. Te da Me acuerdo de un partido en Palencia hace dos años, 98-0, pero nos fuimos de allí tan felices en el autobús porque tú lo das todo en el campo. Luego hay equipos, a ver, hay equipos mejores que otros. Palencia fue superior a nosotros, pero tú te lo pasas bien porque jugar un partido es un deporte, de, o sea, es una fiesta de rugby. Y tú te lo pasas fenomenal jugando. Luego, pues que ganas, oye, pues también no va a ser mentirosos, te, te hace ilusión ganar y todo. Pero jugar es lo principal. No, pero muchas veces yo, yo yo me he quedado con mejor... Hay partidos perdiendo que me he quedado con mejor sabor de boca que ganando. Sí, porque, es verdad. Porque he aprendido he aprendido y además he dicho... Tenemos que esforzarnos más, tenemos Eso que hacer bien. más. Mira mira cómo juega esta gente. Y en los partidos que pierdes a lo mejor has, has dado tu mejor versión. A lo mejor Ahí en es. un partido en el que tú has ganado fácilmente pues te quedas con que no has hecho el 100% que tú podías hacer. Correcto. A lo mejor has perdido pero has hecho el 100% y te vas con un sabor de boca magnífico y al día siguiente, tortilla de gelocatiles y ya está. <risa> ay, los dolores del día siguiente. Esperemos. Que de menos los echamos, ¿verdad? <risa> ay, ay. Yo sé levantarme los domingos y decir, no me duele nada, pero ¿por qué? ¿por qué? Pero bueno, todo llegará. Ya estamos viendo que el rugby está volviendo a poderse jugar. Eso es. Hoy lo disfrutamos con los, con los muchachos y pronto lo disfrutaremos con los seniors. Pero ...esperemos que también con el femenino y... Claro que sí, las categorías. poco a poco esto va creciendo, el rugby está creciendo en España de una manera bastante grande... ...yo me acuerdo de chaval, no se veían partidos, no había nada... ...y ahora nada más en teledeporte hay muchos partidos, hay canales de YouTube que solo hablan de rugby... ...tenemos partidos de la selección en la que los estadios se llenan, el central, todo eso... Tenemos, que nosotros tenemos entrada además eh, La selección de España Contra el Classy All Black Que se, creo que no hay entradas a la venta Porque se agotaron, eso hace se unos la años la en España Rapidísimo, rapidísimo fue, una, fue en cuanto se, se supo y a, la, a las semanas Estaba todo el mundo como loco para comprarlas. Por eso, y hace unos años Yo cuando era pequeño, si sí, hubiera ido la gente Porque el rugby nació sobre todo aquí en España Más a nivel universitario Yo creo, hubieran ido por los chavales De, los, de las universidades que estaban jugando Los chicos que ya estaban trabajando, que habían conocido el rugby en la universidad universidad, pero vamos, yo creo que en el estadio central no se hubiera llenado nunca y ahora es partido de la selección de España, si no se llena, está muy cerca de llenarse, entonces hay que ver ¡ay, qué pérdida de touch ahora! Es muy nervioso siempre que llegamos aquí. Sí, sí, sí. Siempre... los nervios Esa gestión de los nervios, qué importante eso, es Eso es lo que hablabas tú antes de las tablas, es tablas eso son tablas es. el, el tener confianza en ese tipo de momentos Como ahora, por ejemplo Ay, sí. Ese bote le ha beneficiado Mucho al Brack, que va a llegar el número uno Y ensaya, pero Qué coraje nuestro 22 hasta sí. última hora persiguiéndole eso, eso, eso es de jugador de rugby de pura cepa Adolfo Ven aquí, coméntanos a. Sí. No quiere, está el hombre recién despierto y no quiere comentar nada. Adolfo, que es un grandísimo jugador, talonador, que tiene un portento físico, nunca se cansa, pelea todas las pelotas. Muy buena patada ahora, sí señor. Y final del partido. Victoria del Brag, muy abultada, pero, pero no pasa nada porque Ávila ha plantado cara, ha habido en facetas del juego aunque el marcador no lo refleje en la que hemos dominado bastante así que magnífico ahí vemos el equipo que ha ganado que le da hace pasillo de honor al que ha perdido para felicitarle, para darle las gracias y ahora el equipo perdedor, según pasa por el pasillo crea el suyo para, para que el equipo ganador pase por él y todo el estadio, señoras y señores aplaudiendo a los dos equipos porque lo han dado todo en el campo y esto es un día de rugby fenomenal Enhorabuena a los dos equipos, bueno a los tres equipos porque hay integrantes de Salamanca, integrantes de Ávila que forman un solo equipo y e integrantes del BRAC. Así que muchísimas gracias chicos, ha sido un partido fenomenal, me ha encantado la retransmisión con vosotros. Ahora se va a producir la entrega de medallas por parte de Pepe Gañán. Mirad ahora los chicos de los dos equipos, aplauden a la grada. Esto es rugby, lo demás son tonterías. Estos son los valores del rugby, chicos. Fenomenal. Ha estado un partido muy interesante para que aprendan los dos equipos. Y ahora, sin más, se va a proceder a la entrega de medallas a la escuela de rugby... ...por parte de Pepe Gañán, representante de deporte de la Junta Castilla y León... ...y antiguo concejal de deportes del Ayuntamiento de Ávila. Así que le dejo el micro a Juanma, voy a bajar a felicitar a los chicos y poco más. Pues muchas gracias, Santi. Como ha dicho Santi, ahora Pepe Cañán, representante, dará medallas al equipo. Eh, gracias a, lo, a la participación el año pasado de la escuela. Como hemos visto, ha sido un partido bastante duro para nuestros jugadores. Han tenido dos o tres oportunidades para ensayar, muy buenas. Han hecho todo lo que han podido y ahora mismo, pues eso, vamos... A ver la entrega y posteriormente, no sé si será en este mismo directo o en, en este mismo directo o en otro, les daremos a ver el partido de sub-18 de Salamávila. Ávila. También vamos, el equipo de Salamanca, Ávila y Palencia contra Burgos y Arroyo, que el equipo de Burgos y Arroyo está integrado por ...jugadores de Burgos, como el propio nombre indica... ...y de Arroyo, que es eh, Valladolid. Eh, como bien podéis saber, o si no, eh, se comenta... ...pues en Valladolid hay una larga y tendida tradición de rugby. Eh, podemos ver, eh, por ejemplo, el equipo de Arroyo... ...el equipo del Brac Quesos entre Pinares... ...y el equipo de Silverstone en Salvador... ...que el Brac entre Pinares y... El Silverstone en Salvador están en primera en categoría de honor, ¿vale? Junto con el Burgos. También otros equipos que juegan al rugby, como puede ser el, el Rugby Barcelona, ¿vale? Eh, una pequeña faceta del, del club de fútbol de rugby. Y eh, exacto, el, el rugby es, por así decirlo, un deporte para todos los públicos. Pueden venir eh, niños, niñas, eh, gente más grande, gente más pequeña. Eh, todo el mundo tiene su hueco, entonces es lo bueno del rugby. Yeah. Te llama. <risa> ¿Que se está grabando? Que hombre. Yo ¿No más en Peter, ciegamente. No, ahora, no, no. no No, no, no no Estuve ahí en la base de los legendarios. ¿El no, no. No, que no. No, siquiera me